Hola, en el día de ayer se firmó un tratado entre Colombia y Venezuela, un tratado comercial. Yo voy a pasar a leerles eh, eh, la noticia, me parece que es muy importante que todos sepamos que eh, las relaciones entre Colombia y Venezuela pues se siguen fortaleciendo a todos los niveles político y comerciales porque esto realmente pues va a beneficiar a muchísimas personas. Abro comillas, es un paso más de integración que nunca en mi opinión debió ser suspendida, cierra comillas. Dijo el jefe de Estado tras firmar el acuerdo en un encuentro con el mandatario de Venezuela Nicolás Maduro en el puente internacional Atanasio Girardot, que desde el pasado 1 de enero une a las dos naciones. Abro comillas, hay que llenar este puente de comercio, manifestó este jueves el presidente de la república Gustavo Petro, luego de firmar con el mandatario de Venezuela Nicolás Maduro un acuerdo de alcance parcial para impulsar el comercio entre las dos naciones fronterizas. El mecanismo se suscribió en el puente internacional Atanasio Gerardot, abierto al servicio el pasado, el pasado primero de enero y que comunica a los dos países por, por el departamento colombiano de Norte de Santander y el estado venezolano de Táchira. Abro comillas, estamos aquí en realidad firmando un acuerdo parcial, que es un paso más de integración que nunca, en mi opinión, debió ser suspendida. subrayó el presidente Gustavo Petro y agregó que, abro comillas, hay que llenar estos puentes de comercio, quitar las barreras que pueda haber a ese comercio colombiano y venezolano, cierro comillas. Pero advirtió, abro comillas, aún hay mucho por hacer, porque no se trata de que estos puentes se llenen solamente de comercio, sino que se llenen de pueblo, de pueblo que pueda pasar y venir, cierro comillas. Se refirió a los pueblos que habitaron históricamente los dos países y recalcó que siempre pasaron libres de un lado a otro. Nosotros somos hermanos, somos un mismo pueblo, afirmó el presidente. Durante el acto, el jefe de Estado, señalando la línea que marcaba los límites entre Colombia y Venezuela en la mitad del puente en el que se desarrolló el encuentro, expresó, esta raya no significa mucho, presidente, ahí está, pero no nos debe separar. Es el tercer encuentro entre los dos presidentes en los últimos tres meses. Los mandatarios se reunieron el pasado primero de noviembre y luego el 7 de enero, las dos veces en el Palacio de Miraflores sede de la presidencia de Venezuela en Caracas, Venezuela por su parte el presidente de Venezuela propuso una zona económica binacional de desarrollo compartido entre el norte de Santander y el Táchira que sería el primer paso para unir desde el punto de vista económico comercial, desde el punto de vista de su potencialidad la inmensa riqueza y la inmensa fuerza económica que tiene la frontera de Colombia y de Venezuela bueno, me parece que la relación entre Colombia y Venezuela nunca debió eh, suspenderse, nunca debimos haber tenido eh, ese conflicto que, que tuvimos, un conflicto en el que incluso el gobierno del expresidente Iván Duque eh, quiso prácticamente invadir Venezuela. Sabemos que Colombia, eh, el gobierno colombiano, varias veces ha invadido Venezuela. Hoy se sabe ya que un militar colombiano fue el que asesinó a Jesús Santriz en Venezuela que no fue no fueron sus propios compañeros sino que fue el ejército colombiano y eso pues también eh, eh, es eh, sin que los dos gobiernos lo supieran creo que ahí hay un, una falta que cometió Colombia, también ha habido, han habido muchísimas faltas porque Colombia eh, en el pasado gobierno pues lider, lideró una campaña mundial contra Venezuela para eh, mantener el bloqueo de Venezuela y para aumentar las sanciones hacia Venezuela, un pueblo que hay que decir que si bien tiene algunos problemas políticos o tal vez muchos problemas políticos, pues también es cierto que la comunidad internacional con su bloqueo ha ayudado mucho para que toda esta catástrofe humanitaria que ha habido en el vecino país, en el hermano país, pues eh, se mantenga durante el tiempo. Hoy, con estas relaciones abiertas entre Colombia y Venezuela, lo que esperamos es que no solamente eh, Colombia se beneficie económicamente de estos tratados comerciales, sino que también el pueblo venezolano, pues pueda abrirse más al mundo y pueda nuevamente retomar las sendas de prosperidad que lo han caracterizado siempre. A los hermanos venezolanos un abrazo y un agradecimiento, porque durante su bonanza recibieron a miles de colombianos, a millones de colombianos, millones que hoy aún habitan, muchos de ellos siguen habitando en Colombia, a todos los hermanos venezolanos que hay por el mundo, un abrazo de fraternidad, y esperamos que estos dos pueblos, hermanos Colombia y Venezuela, pues puedan seguir trabajando juntos y unidos para la fraternidad de ambas naciones y de ambos pueblos. Un abrazo para todos, muchísimas gracias.